Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Hacía mucho tiempo que no les grababa un video decente Como ya vieron en el título de aquí abajito Les voy a recomendar Bookstar Grammers. He estado viendo bastantes, bastantes cuentas Que son hermosísimas -si Les voy a compartir cuatro cuentas Y que después de este video tienen que ir corriendo a seguirlos Porque de verdad el contenido que tienen está increíble La verdad es que enamora visualmente Es como... No sé, la verdad es que enamora bastante Antes de comenzar les quiero decir que no ven en ningún orden específico, solamente van saliendo así conforme los estoy encontrando en Instagram. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera cuenta que les quiero recomendar es Books to Sofía. La verdad es que está increíble y una de las peculiaridades que tiene esta cuenta es que además de los libros, le encantan los cómics. Por eso la elegí, de verdad es que su feed es hermosísimo Realmente si les gusta mucho los cómics o quieren comenzar en este mundo de los cómics Pueden ir a checar como qué tipos de cómics recomienda o cuáles puedes eh, comenzar a leer y así Pero la verdad es que su cuenta está hermosísima Siento como que es como vintage, aesthetic, no lo sé, la verdad es que me, me da mucha paz ver su feed, está realmente muy, muy, muy muy hermoso. La siguiente cuenta que les quiero recomendar es Books Before Dudes y uh, el nombre de esta chica es Giselle Luna, Giselle o oh Giselle, Giselle. Lo que me gusta de su cuenta es que su feed es realmente muy sencillo, o sea, con, no sé, como con cositas, como elementos muy pequeños, eh, hace que la fotografía se vea bonita Una de las cosas por las cuales la elegí es por eso Nos recomienda libros en inglés como en español Y la verdad que son algunos libros de los cuales yo no tenía conocimiento Entonces son mucho muy interesantes y, y así La siguiente cuenta de Instagram la verdad es que me gustó bastante Si ustedes son fans pero fans, fans, les gusta la lectura de terror, psicológica y todo eso, esta cuenta neta es para ustedes. Y se llama Espiral de Libros. Hay libros que de verdad ni siquiera yo sabía que existían. Y tiene un muy buen gusto. A ustedes les encanta mucho como el género de terror o los mangas. Neta, neta, vayan a darse una vuelta a su Instagram. Y el siguiente, y no por eso menos importante, es Books Cisne. Una de las cosas por las cuales elegí esta cuenta es porque... Toma unas fotos increíbles que Tiene una creatividad increíble Me gusta la manera en cómo edita las fotografías Y te dan ganas, bueno al menos a mí me dan ganas de leer los libros Soy fan de su, de su trabajo Si les gusta alguna de estas cuentas se las voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayan a seguirlas y les den muchísimo amor Porque de verdad el trabajo que hacen es muy muy muy bonito Y los debemos apoyar todos, con todos, y pues nada, espero que les haya gustado. Este este video fue muy, muy, muy cortito, pero ya extrañaba hablarles a ustedes, traerles video y así. Sé que el último video estuvo muy, muy, muy largo, pero eh, espero que les haya gustado. A mí me gustó grabarlos y compartirles dos. Fabulosas semanas conmigo Aquí abajito les dejo todas mis redes sociales Para que vayan a seguirme Y todos seamos muy felices Y así, eh, pues nos vemos en el siguiente video Adiós Vamos a acomodar Como que se ve todo esto de acá no Yo creo que se vea